Craniano y Craniana. Una vez más estamos aquí para platicarte de algo. El tema de hoy va a ser que cómo nos sentimos, que sí, qué pasa cuando cada uno de nosotros está tocando. Pues, ¿quién empieza? ¿Qué sentimos sí, o sea, cuando estamos tocando con ustedes? Pues ajá, mira, yo por ejemplo, que soy el que canta y el que se anda moviendo y... y y tiene interacción, me gusta interactuar Con el público, para mí es como Muy chingón porque pues es como Yo siempre lo siento y lo tomo así Como una fiesta, y, y me gusta Echar desmadre con el público, los que han visto A Cranium saben, saben que me gusta Interactuar y echar desmadre y me contestan Y les contesto y pues es eso Para mí ese es eso, un gozo chingón porque Es una fiesta en la que echo desmadre con Todos y pues a mí me gusta Divertirme niños, entonces me divierto poca madre con ustedes cuando van a los conciertos Eso, eso es lo que yo siento personalmente, ¿no? Y cuando estoy tocando, digo cantando y veo sus caras y cantan conmigo o simplemente veo que, que les está llegando lo que les estoy cantando también es un súper gozo ver, ver sus reacciones y, y eso me, pues me, me prende me motiva, me, me enciende a, a no sé, me, me sube el volumen, por así decirlo, emocional y, y de tocho, entonces para mí es muy, muy chingón cantar, que es lo que yo hago y y, y estar ahí con ustedes es un gozo. Muy bien. Yo pues algo... Similar en cuanto al tema de la celebración Yo lo veo así como, como una oportunidad Algo importante, ¿no? De entrada, o sea, el hecho de, de pararte En mi caso que pues tocó el bajo Para mí sí es como el... Sabes que tienes que envolver Tienes que estar como muy, muy concentrada O sea, como que siento todas esas cosas Y sobre todo también una satisfacción enorme, ¿no? O sea, yo creo que... Yo sobre todo creo que considero ser una persona Que a lo mejor a veces soy un poco introvertida O me cuesta trabajar relacionarme pero cuando estoy en el escenario Para mí es como otro rollo O sea, siento que soy totalmente yo En cuanto a que no me da pena No me da miedo No me da nada de esas cosas, ¿no? Pues sí, es como para mí Pues el mejor lugar Para, para pues, ser yo misma Y obviamente poder transmitir lo que yo siento Y también llegar a esa conexión, ¿no? Y cuando sucede, como dice el voz Es algo muy, muy satisfactorio Entonces es, es algo que, pues Es difícil de explicar Pero se siente muy bien A mí me pasan dos cosas Yo tengo dos etapas cuando toco, es una etapa de introspección al principio, y después eh, exploto y, y como que doy lo que soy, pero dentro, cuando empiezo a tocar, como que me, me aíslo eso es algo chistoso, como si estuviera yo en una cápsula atrás de los tambores, y me, me me aíslo un poco de todo ese rollo y luego me doy cuenta que está la gente escuchándome y me da mucho gusto cuando la gente está escuchando realmente, y cuando la gente está sonriendo, o moviendo el piecillo, haciendo así no es como, pues, es como primero dar, así dar desde tus adentros, y luego darlo y Sacarlo, ¿no? Uh -huh. es, es algo muy chido, sobre todo cuando, cuando estás haciendo un solo de bataca, por ejemplo, ¿no? Que estás totalmente clavado en los ritmos que estás haciendo y todo eso y te das cuenta que la gente lo disfruta. Es, es otra cosa. <risa> eso es lo que sentimos cuando tocamos. Y bueno, pues esto es lo que les queríamos compartir. Siempre estamos echando de madre pero esto es algo. Eh... Pues emocional, emocional. emocional mis hijos. Suscríbanse, denle un like, comenten. Gracias por todo ellas. Nosotros somos Cranion, el poder del rock, y nos vemos en la que sigue. Adiós.